presentamos el editorial hoy titulado exceso de confianza siempre se dijo que con el asunto de la pandemia de COVID-19 los viejos se llevarían la peor parte incluso se llegó a especular que el virus fue creado para matarlos sin embargo con el avance y las mutaciones incluidas la cosa está cambiando ahora tres especialistas del ministerio de salud pública expresan su preocupación por la alta incidencia de casos de COVID-19 que se está experimentando en personas jóvenes, lo que está llegando a los centros de salud con complicaciones de salud críticas debido a la enfermedad. El aumento se da en momentos en que República Dominicana muestra una tendencia al alza en indicadores de positividad de incidencia y propagación de los casos. Esto lleva a los especialistas a evaluar de cerca la situación previo a recomendar medidas más restrictivas a la población. Pero como el Gabinete de Salud avanza hacia una normalidad irreal, el exceso de confianza podría chocarle de frente. Hasta el próximo comentario.